Hola chicos de Play Movies, soy Mim Silva y hoy les voy a hablar de la vida inmoral de la pareja ideal. Me cargo unos cigarros, por favor. Perdón. Esta película mexicana está dirigida por Manolo Caro y nos trata la historia de Lucio y Martina, quienes se conocen en la preparatoria y se enamoran así profundamente, pero por circunstancias que solo si ven la película conocerán, se separan. Y después de 25 años se reencuentran con vidas muy diferentes a las que ellos planeaban tener Y solo tratan de impresionarse el uno al otro diciéndose muchas mentiras Bueno, Beatriz, me acabo de encontrar a Lucio Le inventé una vida que no tengo Hoy en la noche... Eh... Nos vamos a topar en el teatro, así como un encuentro casual y yo necesito seguir la historia. ¿Qué le dijiste? En el punto número uno ponemos la historia porque es una historia muy cursi que te atrapa, pero además tiene toda la inmoralidad necesaria para que te divierta lo suficiente y la disfrutes al máximo. La película va saltando entre presente y pasado y tú lo único que te estás preguntando es por qué Lucio y Martina no están juntos. Igor, una noche quiero que vengas conmigo al teatro. Tía. ¿Quién es él? Él es mi esposo Pero me dijiste que mi tía era una quedada Sí, mi amor, sí, pero él es falso, como tú que eres su hija falsa En el punto número 2 ponemos que la verdad está un poquito intensa Y quizás mucha gente lo pueda ver inmoral si eres como muy persignado y tal Porque hace mucha crítica social, mucha crítica a la religión Mucha crítica a nuestro concepto del amor Entonces pones en duda si realmente sabes amar o no y entonces nosotros también nos dimos a la tarea de preguntarnos ¿Qué es lo más inmoral que he hecho por amor? Es que no sé, siento que la palabra inmoral es muy fuerte Siento que también es como la veas Este, inmoral según quién, inmoral según lo que te dijeron Es que para mí no hay nada inmoral Para mí creo que lo que te nazca y lo que sientas debes hacerlo Mientras no lastimes a los demás y mientras no te hagas tu daño Yo creo que no he hecho nada inmoral por amor, la verdad Creo que he hecho lo que me ha nacido y lo que creo que que tenía que con lo que sentía en ese momento. Yo creo que hay moralidades como no sé, yo he estado desnudo en la playa por amor, eso puede ser un poco inmoral. A mi abuelita de pronto le parece inmoral. Claro, sí. Y también está como lo lo más general, ¿no? Como perder la virginidad antes del matrimonio. Inmoralísimo. Inmoralísimo. De hecho, pues es toqueado mucho y <ríe> el amor te vuelve muy pendejo a veces, ¿no? Sí, la verdad sí. Te pendeja y haces cosas que después dices, híjole, ¿por qué no? Pues mira, yo creo que, que en, quizá en algún momento empezar a, a, a tratar de ser una persona que no soy. Para, para buscar el, el, el amor de alguien, para buscar que alguien te quiera, que te acepte, entonces yo creo que eso es, yo creo que lo que el error, yo lo veo así como inmoral, verdad, porque no, no, perder la fidelidad hacia uno mismo y hacia lo que uno es, por querer ser aceptada por otro. ¿Verdad? Y que ya después, gracias a Dios, la vida te pone en tu lugar y te dices, ah, no, me tienen que querer como soy. En el punto número 3 ponemos el cast de esta película porque cuenta con gente muy famosa que hemos visto varias veces su trabajo, como por ejemplo, Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Manuel García Rulfo, Natasha Dupeirón y Erendira Ibarra. ¿Qué es lo que rescato de mi personaje? Pues yo rescato eh, en el sentido de rescatar al personaje de donde está, de decirle, pues, sí, no, que realmente mira, todos, todos, la vida se trata también de los errores que vamos cometiendo Y de ahí pues tenemos que ir aprendiendo, idealmente, pero a veces no podemos porque no podemos ver O no tenemos las herramientas para, para ver que, cómo lo podemos arreglar en ese momento Entonces, es normal a veces dejar las cosas para después Y ese después, después piensas que luego a lo mejor se olvida Y dices, a lo mejor ese después ya nunca llega, pero siempre llega Entonces eso es lo que digo de mi personaje, que, que, que quizá es alguien que se está dando cuenta que las cosas pues, siempre realmente terminan por llegar. Hay unos que Tenemos la fortuna de haber vivido un amor así, ¿no? tan pasional, profundo y que te marca de por vida. Y que, pues sí, te marca y llevas... ¿no? A mí me pasaba mucho que con esta persona que lo viví, una chava que de repente me encuentro hablando como ella y fue hace años, ¿sabes? O moderismos o cosas que dices, sí, pues te marcan de por vida. Eh, fue un personaje que yo no había hecho antes. Fue una forma de pensar que no, no me identifico nada con, con ella, pero, pero tengo amigas o gente que crece así como un poco eh, molesta con la vida y con lo que está sintiendo en lugar de aceptarlo y de decir, bueno, va, está bien. Creo que en los noventas todavía no había esta... Esta forma de pensar tan abierta como la tenemos ahora. Eh, pero nada, la verdad es que fue una experiencia bien padre que Manolo me ayudó mucho sacar a sacar este personaje y, y que fuera muy natural y muy real. En el punto número 4 ponemos el soundtrack, ya que es muy nostálgico, tiene canciones de los 80 que seguro te sabes, aunque no hayas nacido ahí. Y sí. Si te tocó en tu adolescencia cantarlas, te va a fascinar y a ver cómo es que le llega tanto a los personajes. Así que les preguntamos al parte del cast cuál fue su canción favorita y esto fue lo que nos dijeron. La verdad, que es un muy buen soundtrack, creo yo. Todas son canciones que yo oí cuando fui una tierna jovencilla. Eh, a mí me gusta mucho eso de estéreo, de siempre, pero también me gusta Caifanes, como también me gusta eh, Radio Futura. O sea, es que así decir, una súper consentida, pues no. Todas me encantan, el otro día yo la estaba escuchando porque me pareció algo maravilloso que hizo Manolo, eh, pero la de Thalia, que es la que canto, eh, me pareció lo más divertido, yo no, yo, no, yo no me la sabía, pero te digo que estuve todo el tiempo escuchándola y practicándola, yo todo el mundo me tenía, lo tenía harto con esto, pero... Pero, pero fue padrísimo como eh, regresar a, a esta música que a pesar de que yo crecí con ella eh, yo escuchaba ya otras cosas no pero padrísimo la este de Soda Stereo me encantan todas me llegan al corazón y de Caifanes este no dejes que no no dejes que esa verdad bueno tengo la melodía metidísima Hace 20 años que no se ven. No sabe nada de ti. Tranquilízate. Lo sabe todo, güey. Somos almas gemelas. Estamos conectados desde vidas anteriores. ¿Tú qué? para! Para ya que El punto número 5 ponemos que es una historia de amor pero contada de diferente manera, lo cual hace que sea maravilloso verla porque no tienes este cursi pegajoso, sino es un cursi muy humano, un cursi muy adolescente, muy adolescente cuando amas y crees que sabes. Entonces, si tú quieres ir a revivir toda esta nostalgia de un amor de preparatoria, debes ver la vida inmoral de la pareja ideal. ¿Dónde se conocieron ustedes? En la preparatoria, hace... 25 años. Estos fueron los 5 puntos de La vida inmoral de la pareja ideal. No se lo olviden que se estrena... Este 28 de octubre para que vayan a verla y obviamente si no eres como tan cerradito te va a fascinar. Cuéntenos qué les pareció o qué esperan de esta película, nos encanta leerlos. Muchísimas gracias a Cinépolis Distribución por invitarnos a ver la película. Y ustedes si aún no se suscriben deben hacerlo ahora. En la cajita les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Soy Mim Silva, hasta la siguiente película. a los amigos de Guaya Lince los invito sí. a ver la pareja Tú puedes. <risa> Se llama la pareja. Es que los títulos de Manolo. A todos los amigos de huella Lince otra vez. A todos los amigos de Guaya Lince los invito a ver la pareja ideal. No. La vida inmoral de la pareja ideal. <risa> a todos los amigos de la. De Guaya Lince. he <risa> dormido. A todos los amigos de Guaya Lince los invito a ver la vida inmoral de la, de la pareja ideal. ideal chingada madre les va a encantar